Primeramente, unas pocas palabras sobre el contexto en el que le tocó vivir a Rousseau en el siglo XVIII. Él era ginebrino, o sea, natural de Ginebra, una ciudad situada en el extremo occidental de Suiza, donde se habla francés, y hoy muy conocida por ser la sede de numerosas instituciones internacionales, etc. Uso, estimado público, nunca estudió en una universidad, lo cual puede ser a veces, no siempre, algo positivo. Uso era hijo de una familia muy modesta, el padre era probablemente relojero o ayudante. De relojería, desde entonces Suiza se ha dedicado hasta hoy con mucho éxito a fabricar relojes de todo tipo y él creció sin la madre, lo cual ha tenido una influencia decisiva sobre el resto de su vida. Él nunca trabajó de manera continua en ninguna parte, es también un ejemplo estimado público el intelectual que vive libre de toda atadura, y ello lamentablemente en el caso de Rousseau tiene que ver con una vida extremadamente irregular que hizo y que dependió en gran parte de los favores ocasionales de mesetas. Al escaparse de la casa paterna porque no soportaba la posición autoritaria del padre, el ruso se fugó al país vecino, lo que ahora es una parte de Francia, un simple departamento de Francia, Saboya, hasta quien <coughs> entrado el siglo XIX fue un estado totalmente soberano. Y ahí él, como protegido y amante de una gran dama, aprendió algunas cosas de la vida que le fueron muy útiles posteriormente. En París, él tomó contacto con los círculos de la Ilustración y escribió muchos artículos para la enciclopedia. Por ejemplo, el famoso artículo sobre economía política en la enciclopedia, o sobre música, Urso era un gran musicólogo, o sea, un analista de música, pero al mismo tiempo también compositor, compuso libretos para óperas. En fin, una vida muy movida, estimado público, se peleó finalmente con la gente de la ilustración, con los enciclopedistas, a ah, eso vamos a llegar ahora inmediatamente, pero no hay duda de que él también estuvo llevado por esa gran tendencia de la ilustración que, hay que reconocerlo, tenía sobre todo un aparato institucional relativamente asegurado. Aunque a ustedes les parezca una pérdida de tiempo, simplemente quiero recordar a ustedes jóvenes, estudiantes de filosofía, que nunca está mal un aparato institucional que uno lo puede proteger, pagar los estudios, conseguir empleo. Y simplemente un buen aparato institucional sirve también para difundir las ideas de modo algo más sistemático que la pura casualidad. Entonces, Rousseau también ha sido uno de aquellos favorecidos por la enciclopedia y por ese enorme movimiento que se realizó a lo largo del siglo XVIII, la ilustración del cual hemos hablado ya en las sesiones anteriores. Estimado público, quiero pasar inmediatamente a una de las obras más importantes sobre de Rousseau. En 1749 la llamada Academia de Dijon, la capital de Borgoña en esta época como hasta hoy, una provincia francesa que durante siglos fue autónoma, una región hasta hoy muy próspera. Esta academia que tenía algunos fondos, Propuso un premio, un concurso abierto al cual cualquiera podía presentarse. Y la pregunta era si el progreso en las ciencias y las artes habían conducido al mejoramiento de las costumbres. Dicho en términos un poco modernizados, porque esa la nomenclatura muchas veces para nos puede confundir, la pregunta de la academia era si los avances de la ciencia y de la tecnología, las artes todavía en el siglo XVIII, como se puede ver en la enciclopedia, eran más bien la aplicación de las ciencias, arte era lo que hacía un relojero, el fabricante de jabón, o cualquier otra cosa. Si los progresos de las ciencias y las artes habían conducido o no al mejoramiento de las costumbres, en la terminología más actualizada nuestra, se podría decir al mejoramiento del estado civilizatorio de los seres humanos. En este concurso participaron la mayoría de los grandes intelectuales de habla francesa y todos los trabajos, con una sola excepción, tenían la respuesta previsible el progreso de las ciencias y de las artes obviamente ha producido una mejora del estado civilizatorio de la humanidad solamente un, un trabajo el de Rousseau, es el que propuso una visión totalmente diferente y el estimado público lo cual es leíble todavía hoy 200 años después es extraordinariamente interesante la respuesta que él ha dado, porque es una respuesta a tono con los movimientos actuales, eh, tercermundistas, eh, ecologistas, altermundistas y muchos otros. Él dijo que el progreso de las ciencias y de las artes no habían conducido a un mejoramiento de las costumbres humanas, sino a un empeoramiento, del Estado civilizatorio del ser humano. Tenemos entonces aquí en esta notable obra una de las primeras, sino la primera, crítica de la civilización industrial de Europa Occidental. O sea, en fecha muy muy temprana, 1749 la obra publicada en 1750, tenemos, estimado público, una muy interesante crítica del progreso material. En esa época, en esa época en que se empezaban a ver los primeros frutos de la industrialización, los primerísimos, esta época en que todo el mundo hablaba de progreso, obviamente esta obra cayó como un balde de agua fría, y fue la que recibió el primer premio de la Academia de Dijon. Tenemos entonces en esta obra, permítanme un resumen brevísimo, una especie de apología del estado natural del ser humano antes de que comience el proceso civilizado de ahí viene la famosa frase de Rousseau, contenida en este ensayo que dice simplemente, estimado público, que el hombre es bueno en estado natural es además una antropología totalmente optimista y el ser humano es un ser bueno pero que este ser humano es pervertido por, las, por la sociedad dice claramente Rousseau ...por las costumbres civilizatorias que, les, que los seres humanos han adquirido... ...desde que han abandonado el estado natural. Tenemos entonces una apología de lo natural... ...por lo tanto una apología de lo espontáneo... ...de lo simple, de lo pre de lo premoderno, de lo preurbano, como si todo eso fuese lo virtuoso, lo positivo, lo que debería ser alcanzado por el desarrollo humano. Este primer discurso, estimado público, es un ataque al progreso de las ciencias y de las tecnologías que según Rousseau se han vuelto estériles mediante un refinamiento excesivo que no ha redundado en el mejoramiento de los seres humanos. Y entre estos refinamientos innecesarios de la vida humana se hallarían nada menos que los mejores frutos de la filosofía el racionalismo o sea lo que han pensado anterior, lo que habían pensado anteriormente Descartes John Locke todo lo que hemos tratado hasta ahora obviamente incluido a y a Aristóteles sería un racionalismo sin sustancia sin virtud sin progreso en lo que se podría denominar según usó la verdadera humanidad que es la espontaneidad de la vida simple, de la vida campesina, de la vida que no ha sido todavía pervertida por los progresos sociales y por la civilización urbana, y sobre todo por ese fruto tan terrible, según Rousseau, que es la razón y sus lujos, como por ejemplo el teatro para aquí para los amigos del teatro y del cine va a parecer muy curioso pero una de las críticas además más graciosas de Rousseau están dedicadas a esos refinamientos para él innecesarios el autor de libretos para ópera que, hay, que sería el teatro y el espectáculo en general ofrecido a la población. Entonces, lo que él propone, sin decirlo claramente, pero lo que él propone es una vuelta a la prehistoria, a la naturaleza. Una vuelta, estimado público, a aquel Estado idealizado por Rousseau, que habría antes, habría existido antes de que las grandes instituciones humanas, el Estado, la Iglesia, las cortes reales, las instituciones públicas, el teatro, etc. hubiesen pervertido a la moral simple de la humanidad. Entonces, el estimado público, en el fondo la vida de Boussot, esa vida errante, nunca con domicilio fijo, esa vida estimado público de un verdadero intelectual que solamente busca la verdad y no busca el reconocimiento social decía él ¿eh? esa vida es una vida que huye del mundanal ruido es una vida estimado público de, de una persona como Rousseau, que se sentía perseguido por los poderes establecidos y que quería volver a la sencillez a la simpleza que da la naturaleza y que según él estaban en el estadio previo a la civilización se trata evidentemente de un modelo para entender la realidad es algo similar vamos a ver que él también escribió un contrato social se trata estimado público de modelos intelectuales para comprender el desarrollo del mundo. La historia no ha ocurrido de acuerdo a esos modelos como los explicitados por Thomas Hobbes o John Locke o el propio Rousseau. Son simplemente especulaciones intelectuales que nos permiten, estimado público, mediante estos modelos teóricos, nos permiten acercarnos a comprender cómo ha sido seguramente la esencia, o sea, el núcleo del desarrollo humano. Se trata obviamente de especulaciones. Pero son especulaciones muy interesantes porque de aquí se deriva varias cosas, se derivan varias cosas que tienen que ver todavía con el mundo actual. Por ejemplo, la crítica a la civilización la idea de que hay que retornar a un estadio prístino, inmaculado, que no ha sido conculcado, o sea, que no ha sido mancillado por el desarrollo moderno, civilizatorio, por ejemplo, por el urbano, industrial, etc. Y esas ideas son hoy también muy populares. En el tercer mundo, estas ideas ...son extremadamente difundidas porque contienen claramente una crítica, estimado público, a la idea general de que la civilización industrial, urbana, etc. sería la meta positiva a la que habría que lograr. Por lo tanto, estas ideas que tienen que ver también con la protección de la naturaleza antes de que haya sido apoyada por el ser humano... Estas ideas son claramente proecologistas y por lo tanto son ideas que hoy en día en todo el tercer mundo, la zona andina es un ejemplo de ello, han tenido una especie de renacimiento obviamente teórico. Nadie aquí quiere volver a las épocas prehistóricas, pero la mera idea de que eso es positivo es algo que alegra mucho el corazón de numerosos eh, intelectuales <coughs> aquí estimado público tenemos entonces que Rousseau en, en 1749-50 se vuelve famoso de la noche a la mañana además tiene por premio financiero lo que le permite pasar varios años sin trabajar él tenía ocasionalmente un trabajo muy duro en esa época en que no había ni fotocopias ni nada por el estilo, él era copista de partituras musicales. Claro, que hay que hacerlo, como ustedes se imaginan, con mucho cuidado. Y él ganaba su dinero de forma bastante bien, pero muy ocasional, o sea, en el fondo precaria. Ganaba copiando notas musicales, que era su gran especialidad. Sigue colaborando con la enciclopedia como les decía y cinco años después en 1755 la misma academia de Dijon propone otro concurso público para los intelectuales con el tema ¿Cuál es el origen de las desigualdades sociales? Rousseau también toma parte en este segundo concurso no consigue el primer premio, pero su obra se vuelve también extraordinariamente popular. Yo diría, todavía más que en el primer discurso. Este es el famoso discurso sobre el origen de las desigualdades sociales. Y él estudia, imagínense ustedes, las desigualdades sociales que siempre han existido a mitades del siglo XVIII... Y en París esas desigualdades eran extremadamente visibles. Se notaba claramente en cosas que hoy nos parecen curiosísimas. La forma como la gente hablaba y se vestía, los diferentes tipos de comida, la existencia de barreras sociales infranqueables. Hasta la Revolución Francesa, ningún alto funcionario del Estado diplomático oficial... ...podía llegar a serlo... ...si no era miembro de la nobleza... hereditaria, ...es decir... Eh, ...desigualdades... ...que hoy nos parecen... ...horribles e irracionales... ...pero que eran existentes... ...entonces es previsible... ...que la academia haya propuesto... ...este tema... ...entonces... ...la academia propone... ...con un subtítulo... ...estaría fundamentada... ...la desigualdad social en una ley natural y a esto contesta Rousseau brillantemente y él dice no hay ninguna ley de la naturaleza que obligue a un desarrollo con desigualdades sociales él dice el, en el estado natural del desarrollo humano o sea, antes del primer contrato social antes de que se establezca algún modelo civilizatorio Los seres humanos vivían todos en perfecta igualdad. No solamente en perfecta igualdad, sino que los seres humanos antes de la civilización eran felices porque no tenían grandes pretensiones, sino que se contentaban con los frutos que la naturaleza le daba al ser humano. Aquí, estimo público, entre paréntesis, me adelanto a la crítica, es muy improbable, como han dicho todos desde un comienzo, que la naturaleza haya dado voluntariamente cosas al ser humano y además que se las haya brindado sin exigir nada. La propia agricultura es una demostración de que todo, podríamos decir, todo producto más o menos natural de la agricultura exige también un pretrabajo del ser humano. O por ejemplo, también aquí gusó, entre las contradicciones, a él le gustaba mucho la caza, o sea, matar animalitos, eh, lo cual en el siglo XVIII era una actividad muchísimo más extendida que ahora. Eh, todavía, estimado público, la mitad de Francia estaba totalmente cubierta de bosque. Todavía una gran parte de Europa estaba cubierta por una gigantesca arboleda. Entonces, quiere decir que habían todavía muchos animalitos, todavía había lobos y zorros, y todavía los campesinos se quejaban de que por las noches los lobos y los zorros eh, se comían a las gallinas y a las ovejas. Eso era cosa de todos los días. Entonces, eso de que el ser humano haya recibido todo de la naturaleza gratuitamente y sin esfuerzo, es pues realmente ilusorio. Esa es una de las primeras críticas. Pero seguiremos con Rousseau. Él dice, ningún derecho preestatal ha existido que justifique jerarquías humanas desiguales. Solamente hay las desigualdades naturales de la fuerza. O sea, unos son más fuertes que otros, unos a veces son más astutos que otros. Pero él dice que en general los seres humanos han vivido durante milenios o durante épocas realmente larguísimas sin que exista el Estado. Porque según Don Uso, el Estado estimado público existe para garantizar las desigualdades sociales. El Estado no es un órgano, según lo usó, que exista para mejorar la salud pública. No es una institución que esté para la educación de la mayoría, sino que el Estado tiene sola y exclusivamente la función, según lo de asegurar legal y políticamente las desigualdades sociales. Que se han formado muy tempranamente. ¿Y cuál, estimada, estimado público, sería el factor que crea esas desigualdades sociales? Y aquí Rousseau no es el primero, pero es el que lo ha formulado de la manera más clara... ...y con mayor, por eso les decía que es importante, un aparato que difunda nuestras ideas... Por eso ustedes deberían preocuparse, ¿verdad? porque la carrera tenga una buena revista de filosofía. La Ilustración, lo que hizo, entre otras cosas, fue propagar estas ideas de Rousseau. La idea esencial, que hasta el día de hoy es la base del socialismo radical, es la siguiente, la propiedad privada es el factor causante de las desigualdades sociales y de todos los males políticos que el ser humano ha creado desde entonces. La propiedad privada. En este segundo discurso sobre, la, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres está la famosísima frase «Todo comenzó aquel desdichado día cuando un ser humano...» estableció límites a su terreno y cuando encima hubieron personas que le creyeron y respetaron esa limitación de la tierra, o sea, de la primera propiedad privada. Él dice, desgraciado fue el mundo porque nadie se atrevió a decir, la tierra es de todos. Y los frutos que da la tierra son propiedad común de todos los seres humanos. O sea, nadie se atrevió en ese primer momento fundacional a rebatir a aquel que había rodeado con una cerca su terreno y había establecido los primeros signos de una propiedad privada. Entonces, hay desigualdades sociales importantes, no las naturales, que tienen que ver con la fuerza, la belleza, esas cosas. Sino con aquellas que están en los códigos. Con aquellas que son la, par que son la parte más importante de la política. Por ejemplo, la existencia de clases sociales, unas más privilegiadas de otras. De castas que ven unas del trabajo de otras ustedes saben que a lo largo de toda la historia de la humanidad eso ha sido lo usual por ejemplo un caso típico que persiste hasta hoy en la India país cuya sociedad está dividida en cuatro castas la casta de arriba es la casta de los brahmanes, de los sacerdotes y ellos no trabajan la tierra ellos no hacen negocios sino que ellos tienen, como nosotros, una actividad estrictamente intelectual. Ellos son los intermediarios entre el resto de la sociedad y los dioses. Ellos interpretan lo que hacemos nosotros, hermenéutica. Ellos interpretan los textos sagrados y se hacen retribuir ese sacrificado trabajo por la labor incesante de las otras castas sociales, que son las que hasta hoy en la India trabajan en el suelo, viven en el trabajo de las minas, etcétera, etcétera. O son los guerreros, en fin. Rousseau, estimado público, ha reflexionado intensamente sobre esto y él cree que la propiedad privada en todo el mundo, en todas las culturas, eso según él, algo universal, ha sido el factor que realmente ha conducido a la creación de los males humanos, empezando por las diferencias en clases sociales. El derecho, o sea, el derecho positivo, el derecho establecido en códigos, es, según Rousseau, una de esas creaciones para proteger a la propiedad privada. Ustedes pueden darse cuenta inmediatamente que muchas de las ideas de un siglo después de Karl Marx y de las muchas escuelas socialistas están por lo menos inspiradas por esta idea russoniana de mediados del siglo XVIII ahora bien según Rousseau ese vínculo que produce la propiedad privada no va a ser eterno también algo que, se ha, que ha inspirado a los socialistas como no es un vínculo natural sino es un vínculo social, entonces en algún momento va a desaparecer ese estado fundamentado en la desigualdad de clases y todos van a volver al estado primigenio antes de la, del establecimiento de la propiedad privada y de las clases sociales. Entonces, según él, no hay ningún derecho natural es decir, preestatal, que sea la base de las desigualdades sociales, es solamente el hombre, sobre todo las maldades del ser humano, las que han creado esos vínculos de desigualdad. Y que por suerte en algún momento, según uso, esos vínculos van a desaparecer. <coughs> Estos dos discursos de Rousseau habrían bastado, estimado público, para hacer de él uno de los pensadores más importantes en el campo de la filosofía política y ramas anexas. Es decir, la idea de que hay que volver a un estado natural, que la sociedad ha perturbado negativamente el desarrollo humano, que el hombre. Es bueno por naturaleza y segundo que la propiedad privada es el factor social que ha establecido la sociedad de clases. Pero Rousseau, estimado público, también publicó otras cosas que son igualmente importantes para comprender eh, su filosofía. Quiero referirme, estimado público, eh, brevemente a la idea de la educación, de la pedagogía, como algo que debe ser emprendido bajo otros principios. Antes de ingresar a la obra principal, que es el contrato social, en su obra llamada Emilio, o de la educación, o hoy diríamos no sobre la educación, <coughs> Rousseau ha propuesto un ideal pedagógico que mucho después ha pasado a ser uno de los integrantes, podríamos llamar, de una pedagogía progresista. Los niños, estimado público, tienen que ser educados en un sistema estricto de espontaneidad, no de disciplina, no de cárcel que es la escuela, según Rousseau, tenía aparentemente recuerdos muy malos sobre el colegio donde fue de niño. Si no, estimado público, la educación como algo donde el niño debe ser permitido, debe permitírsele al niño expandir sus propias potencialidades durante los primeros años sin ningún tipo de limitación o coacción. O sea, en lugar de que la escuela sea un instrumento de disciplinamiento social, los niños vamos al colegio, no es cierto, nos obliga en primer lugar a ir, nos obliga a horarios, cosa que a mí siempre me pareció repilable, nos obliga a sentarnos en un cierto orden, no podemos estar de pie o dormidos durante la clase. Son todos ejemplos de Mursón. Tampoco la sociedad nos permite elegir libremente las materias que queremos estudiar. Por ejemplo, estimado público, yo lo tomaré autobiográficamente. A mí jamás me gustaron matemáticas física y química. Y sin embargo, nunca se me permitió renunciar a esas materias como hubiera sido mi agrado desde muy pequeño, sino que tuve que hacerlo. Seguramente para otros es una tortura china llevar religión, materia que a mí me gustaba mucho, como seguramente a usted también ¿eh? <coughs> A otros les gusta historia, o arte, o lo que sea, o gimnasia. En cambio hay que dedicarse a esas cosas horribles que son las materias preestablecidas, y pobrecito del que se aplace, del que tenga malas notas. Eso siempre ha sido el, la institución escolar desde que existen escuelas en la antigua Grecia. Entonces, eso le pareció, a curso, una barbaridad. Él estableció la pedagogía del juego. O sea, hasta los 12 años, estimado público, los niños se deberían permitir... Se debería permitir que tengan una educación totalmente libre. Esa educación no debería consistir nunca en notas, o sea, en el establecimiento de jerarquías, sino que debería ser algo común a todos, lo cual significa que los buenos alumnos y los malos, eso también me pareció a mí de niño un exceso, eso de que todos los buenos y los malos tengan la misma nota si sí, es un exceso comunista, eso no me pareció adecuado, pero curso es partidario este mago público de que no haya notas, que no haya el pase a un curso superior, sino que si un alumno quiere, pues que permanezca toda la escuela en el mismo curso. Qué maravilla, ¿no es cierto? Imagínese usted, señor Contrón usted mayorcito. ...de 18 años, con unas chiquitas de 12... ...a las cuales usted podía influir. Entonces, estimado público, no hay duda... ...que aquí estamos ante una pedagogía... ...que seguramente no ha sido el primero en proponer. ...yo no sé si ha habido antecedentes... ...pero ha sido el primero en proponerla... ...públicamente, mediante una gran obra... El Emilio, es una especie de novela, es una de las obras hasta hoy más leídas, probablemente la obra más leída de Rousseau. Rousseau estimó público, esto entre paréntesis, es hasta hoy uno de los mayores estilistas en lengua francesa que ha dado la historia y por lo tanto es uno de los pensadores que mejor ha escrito en la historia de la filosofía no tenía esa prosa pesada de los animales como Kant, Hegel y Adorno, o esa prosa descuidada de los británicos, sino que era una prosa extremadamente elegante y muy literaria. Entonces, él Emilio, pese a que no dice mucho el contenido, se puede reducir a pocas páginas, no a capital, a pocas páginas, es naturalmente extraordinariamente interesante recorrer las aventuras ...de este chico Emilio... ...a lo largo de los años... ...en la formación escolar... ...y al final... ...entre los 12 y los, entre los 15 y los 18... ...los chicos... ...chicos y chicas obviamente... Fue uno de ...los primeros partidarios... ...de una integración escolar muy amplia... ...los chicos tenían que aprender... ...la vida de los sentimientos... ...o sea... ...cómo tratar adecuadamente... ...al otro a las otras que eso no es tan fácil entonces una gran parte de, de la educación no tenía que ser lo que él siempre odió latín, griego idiomas extranjeros nada de eso, sino que la educación debería estar destinada a aprender cómo interactuar pacíficamente con el otro respetando los derechos de los otros alumnos esta pedagogía, estimado público, fue en su momento, mitad del siglo XVIII, extremadamente novedosa y naturalmente el Emilio fue un éxito de ventas muy, muy notable. Me quiero referir ahora, estimado público, a la obra más conocida de Rousseau para el campo de la filosofía política, que es el contrato social Publicado en 1762 la idea de que los seres humanos cierran un convenio un contrato entre ellos es una idea que se ha venido discutiendo desde el renacimiento las utopías son también parte de esa idea y sobre todo Thomas Hobbes y los ingleses habían propuesto esos modelos de contrato social para comprender la realidad. Según Rousseau, los hombres edifican, evidentemente cierran un contrato social, por el cual, en esto se parece a los británicos, pierden la libertad anárquica de la prehistoria pero gana la posibilidad de un orden protector. El convenio en todos estos autores, sea Rousseau, Locke o los otros, <coughs> instituye algo que se llama el Estado. Entonces también para Rousseau el contrato social significa que uno deja su libertad anárquica y completa, pero uno gana la posibilidad de del orden protector <coughs> he utilizado igual que Rousseau esa conjunción que significa una oposición pero para que ustedes vean que es una pérdida o sea el hombre pierde su libertad anárquica de la época precivilizatoria pero gana en seguridad para muchos, estimado público, esta es una ganancia que vale la pena. Esto es lo importante en todos estos contratos sociales. Es decir, lo que uno pierde en la posibilidad de vivir en forma prácticamente anarquista, anárquica o acratán, se gana porque esa vida es la vida de la lucha de todos contra todos. Ahora, Rousseau es una tiene una idea positiva, muy optimista del género humano. Él cree que no era la lucha de lobos contra lobos, como lo creía Hobbes, pero era de todas maneras la, una vida insegura, donde siempre hay personas malas que transgreden muy, modestas, muy modestos acuerdos que hay desde un principio entre los seres humanos, y se dedican, por ejemplo, a robar al otro, a quitarle a la mujer. Y el pobre, en esa época preacuerdo, no tenía obviamente a quién dirigirse, sino es a sí mismo para rehacer ese mal. Y la única forma era la venganza. Entonces, para superar el estadio de la venganza primitiva, que en muchas sociedades, por ejemplo, en sociedades africanas, campesinas, todavía existe hasta hoy, o sea, la institución de la venganza, es que Rousseau cree que hay que, evidentemente, cerrar un acuerdo, instituir al Estado y delegar al Estado las capacidades punitivas. O sea, uno mismo no puede tomar a su cargo la venganza, por más que a uno le haya quitado la mujer o cualquier cosa así, uno mismo debe acudir al Estado para que sea este, el nombre de la sociedad, el que arregle el diferendo. Ahora bien, estimado público, <coughs> ese primer acuerdo social establece, según Rousseau evidentemente una institución, algo así como un proto-Estado, un Estado primitivo, pero que ya ese Estado se hace delegar los derechos humanos principales. Esta es también la diferencia entre el modelo de Locke y el modelo de Rousseau. El Rousseau, al firmar, no al firmar con una firma, sino al entrar al contrato social, los seres humanos perdemos nuestros derechos preestatales. O sea, él no reconoce los derechos humanos como derechos que valgan por encima del Estado, como siempre lo han reconocido los liberales y pensadores como los británicos, como John Locke. O sea, él no reconoce que el ser humano tenga derechos que deban ser más bien defendidos por el Estado, sino él cree que el Estado, como el órgano colectivo por excelencia, es aquel que tiene el derecho, el derecho, estimado público, total de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. En el fondo, esta idea de Rousseau es una idea contraria al institucionalismo liberal moderno. O sea, según el Rousseau, el hombre es fundamentalmente bueno pero ha sido pervertido por la sociedad. Esta famosa frase se encuentra en el contrato social. El hombre, fundamentalmente bueno, pero pervertido por la sociedad. O sea, también por el Estado, que es un órgano de la sociedad. Ese Estado, sin embargo, tiene una responsabilidad mayor ese estado, este modo público, es el único que puede detectar la llamada voluntad general, que es el anhelo de los habitantes de una población que no se puede medir numérica y empíricamente. Lo que se puede medir numérica y empíricamente es algo que tiene una dignidad ontológica inferior, que es la voluntad de todos. Por eso yo ruego aquí, este es el núcleo de la obra de Rousseau, diferenciar entre una voluntad general que no se puede medir numéricamente, o sea, no se puede medir por medio de votos, pero se puede detectar por medio de intérpretes. Y luego está la voluntad de todos, que es así, se puede medir mediante votos, pero que tiene una calidad inferior, porque es la simple sumatoria de intereses particulares. Entonces, estimó público. Rousseau, una idea extraordinariamente popular luego entre socialistas, entre todos los que se arrogan la interpretación de la voluntad general establece una muy clara diferencia entre una voluntad de todos, numéricamente comprobable, pero de calidad inferior y por lo tanto subordinada a la voluntad general, que no puede ser detectada empíricamente, sino sólo comprobada por el Estado como la institución que representa a la totalidad de la población. Entonces, en el fondo se ha dicho siempre, aquí permítanme una palabra de un conocido investigador, la voluntad general es el redescubrimiento de la comunidad natural, antes de que sea vulnerada y envenenada por los avances de la sociedad de clases. Entonces, esta voluntad general es como el anhelo profundo que tenemos los seres humanos, y aquí quiero mostrar a ustedes concretamente qué es esa voluntad general. Es, por ejemplo, la, el anhelo de felicidad, el anhelo de igualdad, el anhelo de que nadie sea mejor que el otro, sino que todos seamos más o menos iguales. Que nadie esté artificiosamente por encima de nosotros, que nadie artificiosamente y esto va dirigido a ustedes, se crea superior por tener una educación más esperada que nosotros. O sea, él tenía una opinión muy mala de universidades, de otras instituciones, estimado público. Los que estudiaban como ustedes, no contaban con las simpatías de Rousseau. Él él, él volcó todas sus simpatías a aquellas personas que hacen vida natural aquellos que como él que durante muchos años vivió en la naturaleza esa gente que se alimenta de los frutos que la naturaleza bondadosamente da no le quita su leche a la vaca que está destinada por la naturaleza al ternero, no al ser humano eso es decir que la vaca produce para la sociedad es obviamente una estilización posterior de lo que ocurre. La naturaleza nunca ha definido que la vaca tenga que dar primordialmente su leche a una cosa abstracta llamada sociedad y no a su querido ternero. Para eso está la leche. Entonces, estimado público, lo que Rousseau propone es una voluntad general que sea al mismo tiempo una especie de retorno a la naturaleza, pero un retorno que sea al mismo tiempo el anhelo de todos los seres humanos de espontaneidad e igualdad. Eso es lo que Rousseau propone. Y esa, esa voluntad general, naturalmente, como no puede ser estimada empírica numéricamente, solamente puede ser interpretada hermenéuticamente por los que están arriba, por los que saben, o sea, por nosotros, los intelectuales. En el fondo es una carta blanca a la gente del partido, a los pensadores, a todos los que se arrogan la representación de la interpretación correcta de la historia. Ruego volver un instante a la idea central, el hombre fundamentalmente bueno entonces ese hombre bueno aquí repite cosas del Emilio tiene que tener esa educación espontánea antiautoritaria que favorezca las <coughs> emociones y los sentimientos los derechos propios de los niños esas ideas estimado público que aparecieron por ejemplo en Cuba aquí los únicos privilegiados son los niños una consigna, un slogan político durante 30 de los primeros años de la revolución cubana uno de los más populares aquí los únicos privilegiados, los niños eso ha sido tomado directamente de Rousseau entonces, hasta los 12 años ¿qué tenían que hacer los niños? tenían que ser, aquí cito textualmente a Rousseau animales magníficos Tenían que ser animales, pero de alta calidad. ¿sí? animales bien cuidados, bien tratados, bien comidos, etc. Animales magníficos. Eso tenían que ser los niños hasta los 12 años. Porque no se nos podía constreñir obligar a un tipo de educación que estuviese contrario a ellos. Porque esa es una de las formas en que se manifiesta la voluntad general. Los niños no pueden expresar sus anhelos, no pueden decir qué es su voluntad profunda, pero nosotros los adultos, los que hemos sufrido, no cualquiera, los que hemos sufrido, podemos creer, poder interpretar qué es lo que quieren los niños. Los niños lo que quieren es rienda suelta para la espontaneidad, en medio, eso sí, de la seguridad entonces, la escuela tenía que, propor tenía que proporcionar a los niños libertad, pero en un marco seguro, donde no se maten mutuamente fácilmente. Bueno, <coughs> como ustedes ven, estimado público, estas teorías homozoianas han anticipado algunos de los elementos posteriores de la... <coughs> del socialismo, de teorías muy importantes a partir del siglo XIX y también, estimado público, han eh, anticipado algunas de las eh, actuaciones de la posterior revolución francesa. Como ustedes pueden ver por los datos vitales, Rousseau murió antes del inicio de la revolución francesa, él murió en 1000... 778 pero él tuvo algunos lectores extraordinariamente acuciosos o sea, detallistas que realmente estuvieron impresionados por este pensador quiero contarles adelantándome a lo que viene ahora, adelantándome quiero contarles una anécdota que tiene que ver con Immanuel Kant este pensador era obviamente, podríamos decir, la antípoda incluso, un tipo preciso, exacto, educado en el ambiente puritano de Königsberg. El estimado público, durante 60 años, de sus 20 hasta su muerte, todos los días salía a las 0, de su casa dirigiéndose a la universidad. 60 años. Y entonces mucha gente, en esa época los grotes de la caros, Carlos, mucha gente se guiaba por los pasos del profesor Kant. 60 años levantándose todos los días a la misma hora y yendo a la universidad matemáticamente a la misma hora, con una excepción. Eh, eh, fue la noche en que leyó dio a Rousseau. Y esa noche se quedó leyendo hasta la madrugada y no pudo levantarse adecuadamente. Para que vean ustedes la enorme influencia que indirectamente Rousseau ha tenido sobre Kant. Él ha dicho que reconocía el haber aprendido de Rousseau el extraordinario valor de la voluntad moral en contra de los excesos del racionalismo y de la ciencia. Por ello es también que realmente Kant ha aprendido mucho de Rousseau y vamos a ver que el mismo Kant se consideraba como el punto de inflexión entre tres importantes corrientes. Pero antes de entrar a este pensador, quiero mencionarles otro lector eh, que conocía prácticamente de memoria a Rousseau y ese ha sido uno de los hombres más nefastos de la historia francesa, Maximilien de Robespierre, el, el gobernante entre los años 1792 y 1794, que instauró el terror, la guillotina, o sea, el aniquilamiento de toda persona que estuviese contraria al régimen o que tuviese un origen social que le parecía sospechoso mencionarles a ustedes un discurso de Robespierre ante, la, ante el convento nacional meses, todavía en la cima del poder meses antes de su caída el 5 de febrero de 1794 citando a Rousseau, Robespierre dijo el gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía entonces, aquí estamos, estimado público, en curso, ante un pensador que al ensalzar la llamada voluntad general, al ensalzar gobiernos que podían interpretar esa voluntad general, que no puede ser empírica numéricamente demostrada, él ha abierto teóricamente las compuertas para regímenes autoritarios y totalitarios, como fue luego el de Robespierre. Al decir que el ser humano pierde todo derecho natural, que los individuos delegan todos sus derechos al Estado, él naturalmente abre las esclusas, las compuertas, para regímenes totalitarios, donde, estimado público, lo más importante es, naturalmente, esa comunidad, esa, ese aspecto colectivo con tendencias colectivistas, esas instituciones colectivas que se arrogan la interpretación siempre correcta de la voluntad general. No hay duda que este ha sido siempre uno de los aspectos más criticados, de la teoría de Rousseau eh, no quiero aburrir a ustedes con detalles basta que ustedes le echen un vistacito al libro de Sebain que está en la bibliografía que yo les he indicado se escribe Sabine este gran autor, el autor de la historia de la teoría política más famosa donde ustedes pueden ver en un famoso capítulo además es el capítulo más famoso de la obra, el capítulo 29 donde en pocas páginas él describe la teoría de uso y sus consecuencias. O sea, sus consecuencias que pueden ser claramente totalitarias desde el punto de vista individualista, liberal, institucional. Claro que desde otros puntos de vista, como el marxista u otros, puede ser más bien lo contrario, puede ser el acercarse a un Estado paradisiaco pero muchísima gente cree que hay en el fondo dos pensadores, Burso, que él tenía una enorme ambigüedad de origen, porque era al mismo tiempo el gran luchador, el propugnador de la espontaneidad, de la libertad anarquista, y al mismo tiempo el propugnador de un contrato social, de un Estado totalitario. Eso vamos a ver en el curso de, de la filosofía política, no es algo raro. Hay pensadores que pueden ser extremadamente liberales en cierto sentido y pueden ser al mismo tiempo propugnadores de sistemas total, totalitarios. Un ejemplo es el propio Karl Marx, que en sus años juveniles, cuando era, por ejemplo, periodista y director de la Gaceta Renana era un hombre partidario de la máxima libertad, y luego fue, cuando fue estableciendo ya su teoría, ya se olvidó de esos principios liberal individualistas de su juventud. Entonces, tenemos aquí, estimado público, a Gousseau como el propugnador de la educación más espontánea y libre que uno puede imaginarse, y al mismo tiempo tenemos a una personalidad que es partidaria de regímenes relativamente absolutistas. curso ha escrito también, estimado público, proyectos constitucionales. Por ejemplo, uno para Polonia y otro para Córcega. Permítanme una brevísima explicación, porque esto puede interesar a los chicos de filosofía política, Polonia era un país en el siglo XVIII con una enorme superficie, mucho más grande que la actual. El país que hoy se llama Polonia, estimado público, es en superficie solo una sombra de lo que había sido antes. Había épocas en que todo lo que ahora es Bielorrusia y Ucrania, o sea, partes muy importantes, de Europa Oriental, incluyendo Lituania, habían sido partes integrantes de este poderoso reino de Polonia. Pero justamente en vida, en vida de Bussaud, en 1772, Polonia fue dividida entre sus tres vecinos, entre Polonia, Austria y Rusia, perdón, entre Austria, Prusia y Rusia, fue dividida y dejó de existir durante 150 años hasta 1918. La actual República de Polonia es en ese sentido mucho más nueva que la República de Bolivia. Polonia entonces, estimado público, se encontraba en una gigantesca crisis. Y había una enorme emigración, sobre todo de gente pensante. Que la gente pensante polaca no quería vivir. Con el autoritarismo o totalitarismo de rusos y prusianos. Y entonces hubo una enorme invasión, como ahora hay de sirios o de marroquíes, hubo una enorme invasión de sirios en Francia. Todavía hoy estimó público en muchísimos apellidos ilustres franceses de origen polaco. No voy a aburrir a ustedes nada más con uno solo. Seguramente, sobre todo, las chicas han oído hablar de la gran novelista y periodista mexicana Elena Poniatowski, que es de origen francés. Esta chica de origen, perdón, que es de origen polaco, un pasaporte francés y vive en México. Esta señora, estimado público, es una típica representante de esas grandes familias polacas que tuvieron que exiliarse. Y esas familias polacas, ¿qué hace una persona en el exilio? empieza a proponer planes de recuperación para su propio país. Por ejemplo, lo que se pone de moda en el siglo XVIII, sobre todo después del brillante ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera moderna, es que la gente se pone a hacer constituciones. Y entonces, este señor Rousseau también propone una constitución pero él se da cuenta, y aquí yo quiero rescatar, es una persona que a mí personalmente me cae muy simpático, otra vez por su vida itinerante, por esa vida espontánea, sin vínculos de ningún tipo, por esa vida dedicada a la naturaleza, me cae muy simpático como persona. Y por eso quiero rescatarlo un instante. Este tipo se da cuenta que su proyecto del contrato social no sirve para sociedades grandes, no sirve para sociedades urbanizadas, porque simplemente, por ejemplo, no hay dónde reunir la asamblea popular de todos los hombres mayores, etc. <coughs> Lo cual también en muchas democracias, en muchos modelos que se cree que son restitución de la democracia pre-española, se cree también que aquí era así. Cuando una sociedad numéricamente es muy grande, simplemente no hay cómo reunir técnicamente a todos los mayores de edad para que conformen la soberana asamblea popular. Entonces, él se da cuenta de que sus ideas no sirven para Polonia, pero sirven para la isla de Córcega, de la cual salió Napoleón Bonaparte. Esa, esa isla, entonces, pequeñita, con una pequeña población, donde los varones mayores de edad evidentemente podían reunirse en un solo sitio, en una especie de asamblea popular, entonces él se da cuenta, estimado público de que su gran proyecto de contrato social, esa democracia directa Rousseau era enemigo de la democracia representativa de toda institución que, que sea una mediadora entre el pueblo y el gobierno él quería que el pueblo gobierne total, en forma completamente autónoma y libre. Todas esas ideas utópicas, que son muy, muy usuales, cada tanto tiempo vuelven a ser populares como ahora, esas ideas de que la democracia de Haydn es una democracia completamente liberal, sin, perdón, completamente existente, sin mediación de instituciones, etc. Esas ideas vuelven cada cierto tiempo en forma cíclica. Y Rousseau tuvo la valentía de decir, las ideas que él ha eh, compuesto en el contrato social sirven para sociedades pequeñas como Córcega, pero no para sociedades de superficie y población grandes como Polonia. Por lo tanto, estimado público, tenemos aquí simplemente también un espíritu, yo llamaría a veces autocrítico, un espíritu muy interesante y con lo cual, digo, con lo que a mí siempre me ha gustado mucho, un estilo excepcionalmente brillante de exponer ideas. Es un, es un estilo además que ahora, por eso dedico un minuto al estilo, porque el estilo de Rousseau entre los postmodernistas actuales se ha convertido en casi obligatorio. Es un estilo donde Rousseau hace uso de paradojas y contradicciones aparentes con un virtuosismo extraordinario. O sea, usa muy bien todas las paradojas, las contradicciones aparentes, para, estimado público, mostrarnos que esas paradojas son constructivas, que nos obligan a pensar. Robespierre, estimado público, también ha construido un estilo un poco latoso, o sea, un poco barroco, que también ahora está muy de moda entre los postmodernistas. Pero el uso tiene la extremada belleza de frases musicales. Es decir, él, que era en el fondo un hombre de la música, un compositor impedido, etc., era un hombre que compuso sus piezas literarias, literarias con una gran calidad musical y por eso sus obras hasta hoy son extremadamente bien recibidas y existen, pueden ver ustedes eh, aplicando la Wikipedia, hasta ahora es una obra muy dis discutida a nivel mundial y especialmente en América Latina. Termino esta primera sesión simplemente recordando a ustedes que uno de los que ha construido esta carrera de filosofía, el profesor Arturo Oriaz, Hizo su tesis doctoral sobre aspectos pedagógicos en Rousseau, ¿no? que creo que ya se ha publicado. Esta obra, él era muy poco afecto a que sus obras se publiquen, pero no hay duda de que a, a Rousseau ha influido, digamos, hasta la segunda mitad del siglo XX, poderosamente a los espíritus que podríamos llamar ligeramente discordantes con las líneas oficiales. Aquí haremos, cinco minutos antes de lo dividido, haremos una pequeña pausa. Un estado que se llamase así, sino que él era súbdito del rey de Prusia, uno de los estados alemanes más importantes y de superficie más amplia, cuya capital histórica, no la residencia real, era la ciudad de Königsberg, ahí he puesto el nombre por las dudas que pueden ustedes buscar en Wikipedia, es una historia muy triste, la ciudad no existe hoy como tal, fue terriblemente bombardeada y destruida durante la segunda guerra mundial y hoy es parte de Rusia bajo el nombre de Kaliningrad menciona a Königsberg con algún pequeño detalle, no con ánimo de aburrir a ustedes, sino para explicar el contexto en el cual vivió y produjo sus obras este pensador Immanuel Kant. Él nunca salió de Königsberg y de un espacio muy reducido alrededor de la ciudad donde fue empleado como catedrático y preceptor sobre todo de casas nobiliarias sin embargo, estimado público, aquí viene uno de los hechos más curiosos de la historia del pensamiento este pensador que rara, que mejor dicho nunca abandonó su ciudad natal de Königsberg no fue partidario no fue partidario de un sistema nacionalista o de una mentalidad regionalista, sino que es el campeón del cosmopolitismo no hay en toda la obra de él la, la menor mención positiva acerca de las glorias del idioma alemán la eh, identidad eh, nacional, cultural o regional o nada por el estilo él puede ser considerado con mucha razón como la cumbre de la ilustración que hemos tratado en las últimas sesiones y estimado público como el gran iniciador del cosmopolitismo a nivel mundial. Permítanme otra palabra más sobre Kant, que no ayuda obviamente a comprender su obra, pero ayuda a situarlo. A él mejor en el contexto del siglo XVIII. Él venía de un origen social extremadamente modesto. Su padre era talabartero, o sea, un hombre que trabajaba el cuero. Y Kant fue el primero en toda su familia durante siglos que asistió a una escuela, que terminó la secundaria, que hizo una carrera universitaria, etc. Él nunca obtuvo, por ejemplo, el grado de doctor para que vean que tampoco eso es indispensable, él solamente fue magista. Y él estudió como se estudiaba filosofía en esas épocas muy pasadas, o sea, un poco de física, un poco de historia, un poco de astrofísica, un poco de todo. Este pensador, estimado público, es además el campeón de lo que podríamos llamar el sincretismo en la filosofía porque su filosofía, su aporte propio, es en realidad la conjunción de tendencias anteriores. Él ha unido en su obra el empirismo británico y el racionalismo francés, también se ha inspirado poderosamente en las teorías, vamos a ver muy brevemente, de Rousseau sobre la importancia de los sentimientos, o sea, el valor moral, de algunas actividades humanas y al mismo tiempo ha sido, y con esto termino la cuestión uh, dedicada a su persona ha sido un gran lector de periódicos yo me permito por ello también aconsejar a ustedes que ocasionalmente no cada día, también puede ser por vía electrónica lean ustedes un periódico y se mantengan informados sobre la situación mundial Kant ha sido una de las personalidades más ilustradas, o sea, con más conocimientos empírico-documentales sobre la situación política, y eso sí tiene que ver directamente con nuestro tema de la filosofía política. Hay que mencionar que sus primeras obras, las que no eh, generalmente no son incluidas, en, las, en sus obras completas, han tenido que ver con ciencias naturales, astronomía y cosas por el estilo. También, por ejemplo, la tesis doctoral de Hegel es una tesis en astronomía, de la cual Hegel mismo después se olvidó completamente. Su gran modelo de explicación científica fue el astrónomo británico Sir Isaac Newton, que aquí lo he puesto en la pizarra por la importancia que ha tenido por a la, o para la obra posterior en esa época, estimado público la astronomía, sobre todo eh, los avances que se habían hecho con Galileo Galilei y <coughs> la explicitación de fuerzas naturales como lo había conseguido Newton con la ley de la gravitación universal, etc., eran en la segunda mitad del siglo XVIII simplemente referentes ineludibles de toda actividad intelectual. Por ello es que he puesto ese nombre en la pizarra y que quiero luego en el curso de esta modesta sesión mencionar algunas de las influencias que pueden deberse a este pensador. Quisiera introducir a ustedes en la parte de filosofía política Con las tres preguntas básicas que el propio Kant se hizo Estas tres preguntas básicas, estimado público Suenan muy bien en idioma alemán Y pierden, pierden lamentablemente su eficacia enunciativa En cualquier traducción porque en alemán hay los llamados verbos auxiliares modales, que no existen en español. Y estos verbos auxiliares modales se prestan también muchas veces a juegos de palabras, a interesantes combinaciones de palabras que en español pierden muchísimo de su calidad al ser traducidos. Las preguntas que se hizo Kant en traducción española serían ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es dable esperar? Ya en el último caso, ustedes ven, me es dable ya es una construcción un poco artificial. En alemán es una sola palabra. Es uno de los verbos de poder, en alemán hay dos, en castellano hay uno solo, que marcan la diferencia con la primera pregunta. ¿qué puedo saber? Y esa pregunta tiene algo más que una cuestión lexicográfica, porque <coughs> en alemán también esos verbos tienen una clara significación política. El verbo poder, en el primer caso es el verbo können, ese verbo significa más bien una posibilidad física e intelectual. En cambio, el segundo poder, que es dürfen, en alemán, ese verbo significa tener un permiso de una autoridad o tener un permiso de la historia. Entonces, esta palabra que aparece en la tercera pregunta no puede ser traducida adecuadamente. En lugar de decir qué puedo esperar, lo mejor es decir qué me es estable esperar o qué podría yo esperar. Según Kant, estas tres preguntas desembocan en la principal, ¿qué es el ser humano? Que es una pregunta muy complicada, estimado público. Como nosotros somos los uh, destinatarios directos de la pregunta, a nosotros nos parece que es muy simple saber quiénes somos, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es un ser humano. Si hacemos una mini encuesta en esta clase con absoluta seguridad, que ustedes van a responder, por ejemplo diferenciándose de mis hermanos los animales. Y yo les puedo demostrar que esas diferenciaciones no son tan exactas y tan precisas. O sea que es mucho más lo que nos une con los animales que lo que nos separa, lamentablemente, para aquellos que se creen infinitamente superiores a los animalitos. Estimado público, en el campo justamente de la tercera pregunta, ¿qué me es dable esperar? Esperar también, en alemán hay dos, esperar. Hay el esperar del tiempo, Bartem, o el Bartem, y hay el esperar, estimado público, de algo más intelectual, por ejemplo, Hoffmann. Y, el, y, el, eh, y Kant se ha referido a esa segunda significación que en español lamentablemente hay que dar un circunloquio, o sea hay que dar una vuelta lingüística para explicar <coughs> qué es este tipo de esperanza tan diferente a la esperanza eh, relacionada con el tiempo estimado público, quiero citando al propio Kant mostrar a ustedes qué es lo que para él era importante. Él dijo hay dos cosas solamente, dos cosas que realmente me sorprenden positivamente y a las cuales les tengo un enorme respeto. El cielo estrellado sobre mi cabeza, o sea, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi esas serían las cosas que realmente eh, las consideraba esenciales, determinantes el cielo estrellado es la naturaleza es el universo, es aquello que podemos conocer mediante la razón pura, es aquello estimado público que podemos llegar a conocer por medio justamente de las leyes establecidas por Newton y Galileo y todos los que han investigado en cambio, la ley moral, estimado público, que está dentro de nosotros y que hasta el criminal más avesado tiene algunos principios de ley moral, eso se compraba muy fácilmente por la sociología carcelaria, que ha investigado el comportamiento de, de criminales en la cárcel, son los más severos partidarios de respetar ciertas leyes dentro de la cárcel. Por lo tanto, hay en todos nosotros una especie de legislación ética que nos obliga a hacer algunas cosas y que nos impide hacer otras. Y esa es lo que Kant trata en su segunda gran obra, La crítica de la razón práctica. Y esa ha sido, obviamente, inspirada en parte, por lo menos en parte, por Rousseau. Nosotros, sin embargo, estimado público, nos vamos a dedicar a la tercera pregunta, eh, a las cuestiones relativas a la teoría del conocimiento, a las disciplinas clásicas de la filosofía, se estudian en otros cursos, y además creo que es una cosa más o menos conocida. Nosotros nos vamos a abocar en este modesto curso y solamente una sesión, o la mitad de una sesión, a cuestiones de la filosofía política kantiana que son relativamente reducidas, por ejemplo, aquí tengo una edición de la, una edición crítica de las obras de Kant, y es solamente un volumen de 10, un volumen más o menos con unas 400 páginas de, digamos, un total de 5000 páginas que ha escrito este gran pensador, son relativamente cosas cortas y escritas hacia el final de su vida. Por eso también muy interesantes son como una suma de sus conocimientos sobre cuestiones práctico-políticas. Y ellas tienen que ver con esa eh, pregunta sobre la esperanza. En este campo, estimado público, o como en muchos otros, Kant, y esto es lo principal que les puedo decir en este curso, es seguramente el máximo representante de la ilustración y al mismo tiempo como es un pensador muy crítico es seguramente el comienzo de la superación del pensamiento ilustrado del siglo XVIII o sea el mayor representante de la modernidad filosófica hasta el siglo XVIII y el comienzo de una filosofía que va un poco más allá de la misa he puesto aquí Siguiendo a la mayoría de los manuales alemanes sobre filosofía política, los tres elementos esenciales de la, que tienen que ver con la filosofía política kantiana. Y esos tres elementos, estimado público, son al mismo tiempo los tres aspectos centrales de la modernidad política. Por eso es que Kant es tan extraordinariamente importante sobre todo para este curso. El primer elemento es lo que se llamaría la reflexividad permanente. Esto significa, en palabras más simples, estimado público, el espíritu crítico, o sea, el espíritu kantiano, que es el que ha popularizado la palabra crítica y le ha dado el enorme prestigio que tiene hasta ahora, ¿no es cierto?, hay una teoría crítica de la sociedad, la teoría de la escuela de Frankfurt, eh, cuando alguien quiere decir que su filosofía es superior, su pensamiento es superior al de otros, él dice es un espíritu crítico el que me anima, es decir, la palabra crítico, crítica, se han vuelto extremadamente populares después de que Kant publicara sus tres grandes críticas, y el prestigio que goza hasta hoy, tiene, seguramente está unido a la obra de Kant como les decía con respecto a la reflexibilidad permanente, el espíritu crítico cuestiona sin cesar ni un solo minuto sus propias premisas, eso es lo importante uno puede, la filosofía siempre lo ha hecho, uno bueno. puede criticar los resultados y las premisas de los otros eso es lo que ha hecho Platón, Aristóteles, muchos de los grandes pensadores se han dedicado a poner en cuestión a los otros. Pocas personas, entre ellas el gran Sócrates, se han dedicado también a cuestionarse a uno mismo, la forma de pensar de uno mismo. Entonces, lo notable de esta reflexividad permanente, que sería una de las características, de la modernidad filosófico-política según Kant, es que el espíritu crítico pone en duda sus propias premisas, por ejemplo, su propio contexto histórico, su contexto cultural, sus costumbres sus valores sus prejuicios, etc. pone en, pone en duda también sus posibilidades epistemológicas y así descubre el espíritu crítico sus propias limitaciones cognoscitivas la obra de Kant es realmente un enorme esfuerzo para conocer las propias limitaciones del enfoque mismo kantiano que el señor Montalegre nos quiere decir algo cuando dice espíritu crítico ¿a qué se sí. refiere? es una expresión un tanto no sé, no puedo o sea, no es muy claro para mí, un ¿no? espíritu crítico. ¿A qué se refiere tal expresión? Vamos a ver ahora mismo. La palabra es muy simple. Impulso en este caso, sin, perdón, espíritu significa impulso. O sea, lo que quiere decir es que toda actividad está llevada a cabo seguramente por alguna fuerza, un ímpetu, un impulso. Y en la historia, sobre todo del pensamiento, la palabra espíritu reemplaza generalmente eso de impulso. Ahora, hay muchas tendencias dentro de la filosofía que niegan la importancia de ese impulso o espíritu crítico. Quiero mencionarle a usted solamente la más conocida y la más cercana. La filosofía andina cree, por ejemplo, en la necesidad de respetar, restaurar, Volver a hacer brillar la sapiencia ancestral. O sea, no es un espíritu que muestre limitaciones de la propia teoría, de los propios resultados, sino que es un intento más bien de restaurar lo de los otros. Otra posibilidad contra el espíritu crítico son naturalmente tendencias postmodernistas actuales, que por ejemplo hablan de la relatividad de todo pensamiento si todas son relativas o sea, todas dependen del contexto de enunciación todas dependen de su prejuicio y los prejuicios el horizonte de los prejuicios de cada uno sería insalvable o sea, no se lo podría trascender entonces no habría espíritu crítico solamente, sino que cada uno representaría sus propios prejuicios tan válidos unos como los otros entonces, obviamente la expresión, espíritu crítico y lo que está detrás siempre ha sido algo también criticado, solo ha visto Kant desde un comienzo. No es algo agradable. Los que creen en las tradiciones que pueden ser muy nobles, pueden ser de gran calidad, etc. los que creen en la verdad absoluta de un libro revelado por Dios, los que creen en la Biblia, en el Corán, etcétera, los Evangelios, todos ellos no les gusta se ponga en cuestionamiento sus limitaciones cognitivas sus prejuicios no les gusta que se estudie eso, todavía hoy estimado público en más de 50 países islámicos que hay ahora en el mundo no existen cátedras que estudien por ejemplo el Corán, el libro sagrado de ellos desde una perspectiva filológica crítica eso es una blasfemia. Y hasta en países muy desarrollados y secularizados como el líbano y el Egipto, el proponer, por ejemplo, un curso que estudie los diferentes estilos contenidos en el Corán, sería una blasfemia porque yo llevaría la idea de que hay varios autores y que el Corán se ha escrito en diferentes periodos y por diferentes manos. O sea, que no es Dios el que ha dictado, sino nuestro diferentes manos que han estado entrometidas en la redacción de ese notable, de esa notable or. Y esa idea ya es pues una blasfemia. O sea, no se puede estudiar las limitaciones de todo tipo, empezando por las más elementales, filológicas, estilísticas, terminando en las cognositivas, porque eso no es lo usual en las tradiciones humanas. Lo usual en las tradiciones humanas es más bien apegarse a la propia tradición y presuponer que los propios prejuicios, que el propio contexto en el cual uno ha crecido, que ese contexto está tan cercano a la verdad como cualquier otro. Entonces, estimado público, este espíritu crítico quiere algo que siempre ha sido desagradable comparar, comparar lo que yo he hecho con los resultados ajenos. Por eso hay en todas las culturas ese dicho tan popular, comparar es odioso, porque comparar, en cuando hacemos comparaciones, ustedes cuando comparan chicas entre sí, siempre hay un perdedor o una perdedora, siempre entonces la actitud de comparar es una actitud obviamente desagradable porque siempre se puede decir la manera de pensar tuya no es tan profunda tan radical, tan crítica como la otra. y eso siempre cae mal para los que proponen una determinada tendencia como la única válida <coughs> permítame estimado público pasar al segundo punto que es la profanidad del universo lo profano es lo contrario de lo sagrado lo profano estimado público es lo contrario también de lo elevado de lo santo la profanidad del universo significa una cosa muy simple se puede explicar el origen y la evolución del mundo sin acudir a ideas religiosas se puede <coughs> explicar el origen y la evolución del universo sin acudir a libros sagrados, sin acudir a una verdad definitiva, a una verdad revelada que no se puede poner en duda. También se puede explicar el mundo sin acudir a mitos, sin acudir, por ejemplo, a explicaciones metafísicas, sin acudir a explicaciones históricas, por más notables que estas sean. Yo como buen católico, igual que el señor Butrón yo por ejemplo, estimado público, creo que el Génesis, con toda su enorme simplicidad, es de una simplicidad realmente, antes se decía cuando yo era chico, de una simplicidad evangélica, para dar a entender que era una simplicidad ya, que no se puede mejorar, es más simple y imposible. La creación en siete días, es realmente algo muy simple. Sin embargo, yo creo que este libro, el Génesis, contiene unos pequeños retazos de verdad, es decir, de cosas que todavía podemos utilizar hoy. Por ejemplo, la idea de que el conocimiento se deriva de la desilusión, del desencanto, no de la acumulación de lo contrario, de encantos, de cosas positivas. <coughs> Por lo tanto, estimado público, imagínense ustedes cómo era el ambiente cultural a mediados del siglo XVIII. Y más en Königsberg. Eh, no quiero yo ser arrogante aquí contra provincias, pero Königsberg siempre siempre fue la provincia más alejada, más pobre, ahora lo digo con mucho cariño, más cercana a Rusia. O sea, el salvajismo, dentro de lo que puede llamarse el ámbito cultural de habla alemana. Claro, era la frontera con Lituania, con Rusia, etc. Y en esa época, estimado público, eso era, no digo ahora, obviamente, pero en esa época eso era considerado como, el, como la estepa de los lobos y de los osos. No era considerada una referencia cultural como era Francia o Roma o cualquier cosa. Entonces, Königsberg, imagínense ustedes, un ambiente extremadamente provinciano. Era una ciudad que tenía comercio, era un puerto. Eh, Königsberg tenía eh, mucha relación comercial, porque la, eh, Rusia siempre tuvo, y Polonia, el problema de que no tenían puertos. Entonces, que Königsberg es un puerto siempre libre de hielo. Entonces, por ahí las pieles, el trigo, lo que producía la Santa Rusia se exportaba vía Königsberg. Pero eso era el único contacto de esta zona con el mundo. No había contactos intelectuales. Hoy en día nosotros no nos podemos imaginar el grado de provincialismo elevado que había en, el, en medio de Europa porque nosotros venimos de nuestros prejuicios. Y nuestros prejuicios son internet, celulares, televisión periódicos, cada día nosotros nos enteramos de lo que pasa en el resto del mundo. Pero en esa época, la única manera de enterarse era lo que hacía Kant. Como él no tenía esposa ni hijos, que son las mayores hemorragias financieras, su <risa> sueldo como catedrático y luego como rector, en fin, él utilizaba eso comprando cosas por ejemplo, teniendo suscripciones a periódicos franceses y británicos, que le llegaban obviamente con un enorme atraso, pero le llegaban, porque en esa época no se perdían las cosas fácilmente por correo. Entonces, estimado público, lo que él ha hecho en medio de una provincia alejadísima es enterarse de la profanidad del mundo, enterarse de que el mundo no es sagrado sino de que el mundo puede ser explicado mediante ciencias naturales y mediante los esfuerzos especulativos de la razón en ciencias sociales. O sea, el mundo, el universo, empezando por lo más sagrado, la creación del mismo, no necesita ser explicado acudiendo a razones religiosas, metafísicas, literarias, míticas, etc., sino solamente con esa cosa profana, es decir, secular, temporal, que son las ciencias naturales y sociales. El último aspecto que tiene que ver con la filosofía política kantiana, estimado público, es la pluralidad de opiniones como algo positivo, no estimado público como algo negativo. Yo quisiera aquí, para que vean ustedes que es algo que era algo novedoso en el siglo XVIII, comentarles todavía una, un dicho muy usual cuando yo era niño. Cuando yo era niño, me imagino que ahora ya no hay religión, era una materia obligatoria en la escuela. Y en, esa, y en las clases de religión, yo tuve al mismo profesor durante 12 años o algo así, por lo menos me pareció una eternidad. El profesor siempre iniciaba sus clases con lo siguiente, que es una profesión anticantiana de lo que es el saber. Sí. El profesor decía: la verdad es una y la mentira es múltiple. Eso era un buen católico. <coughs> o sea, la verdad es una sola en cualquier campo y las mentiras, o sea, las falsedades, siempre pueden ser muy variadas. En cambio, Kant creía, estimado público que la pluralidad de opiniones sobre todos los asuntos divinos y humanos, en temas, por ejemplo, como ciencias naturales y sociales, que esa diversidad de opiniones era algo saludable, o sea, no algo negativo, no algo cercano a la mentira, sino algo cercano a la complejidad del mundo. Entonces, la diversidad de opiniones como una muestra, una exhibición, de la compleja evolución que habían tenido por un lado el universo y por el otro los hombres. No hace <coughs> falta, dice Kant, una autoridad que unifique desde arriba el universo del pensamiento humano, sino que nosotros podemos apreciar y valorar justamente la diversidad, la pluralidad. De opiniones, como algo muy positivo. Esos son estimado público los principios generales de la filosofía política kantiana. Para que vean ustedes la calidad de este pensador, yo quisiera en lo que queda de esta clase, de esta sesión, eh, discutir muy brevemente con ustedes una de las obras fundamentales de la filosofía, o la obra fundamental de la filosofía política kantiana, que además tiene una enorme ventaja práctica. Ustedes son chicos jóvenes, todos los días con muchas ocupaciones, ya están viendo ustedes el reloj porque ya tienen un compromiso, eh, tienen que preparar esta noche la reunión, el baile, la discoteca... Todo eso, entonces el tiempo de ustedes está comprensiblemente limitado. Por eso yo aconsejo a ustedes leer algo que les va a tomar muy poco tiempo porque no llega a 10 páginas, que es la obra de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Ese pequeño ensayo <coughs> es el que yo aconsejo a ustedes por dos razones importantes. La primera, por la brevedad, o sea, no les va a costar mucho trabajo. Y segundo, por la calidad literaria. Canten un nombre de una prosa muy complicada y enredada. También para los que hablan alemán, como idioma nativo, es un idioma muy complejo, muy enredado, con muy, sobre todo con una cantidad excepcionalmente alta de frases laterales. De secuencias laterales, relativas, dentro de una misma frase, que complican mucho el sentido de la frase principal, porque en alemán existe algo que no hay en castellano y que obliga a pensar, y que son verbos separables. Sí, eso hay, estimado público en alemán, entonces hay muchos, muchos sí. verbos, <coughs> que alcohol no como infinitivo sino que al conjugarlos se separan, lo mismo pasa con los participios pasivos. Y entonces, para entender la frase, por ejemplo, una frase elemental, yo fui a jugar, pero me encontré con mi hermana, quien me mostró a su amiga, la cual era muy guapa, cuyos encantos me distrajeron, etc. Yo no puede poner frases relativas de ese tipo sin llegar a concluir o solo muy tarde la frase principal. Lo mismo pasa en cualquier frase. Cuando hay que poner la segunda parte del verbo al final, esos son los verbos separables, hay que poner al final, estimo público, y ese final es indispensable para entender la frase, porque son prefijos, prefijos, que se separan del verbo, pero que se lo ponen paradójicamente al final. Imagínense ustedes, que ya nos parece lógicamente imposible, un prefijo que se pone al final. Entonces hay un montón de palabras. Por ejemplo, la palabra, como en español, el verbo conducir, que tiene un montón de posibilidades, seducir, ¿no es cierto? Cosa aquí que los chicos deben practicar cada día, seducir, traducir, reducir, aducir, conducir, etcétera, Lo mismo en alemán, pero ese A con C, esas cosas se ponen al final cuando se conjugan y como puede ser entre seducir y conducir hay una pequeña diferencia. Entonces, esa pequeña diferencia del significado se nota solo al final. Y el señor Kant, estimado público, es el gran campeón en producir frases extremadamente largas, con muchas frases relativas adentro, y poner el prefijo final, recién obviamente cuando termina la frase, de modo que uno tiene que leer por lo menos dos veces para entender. Una para darse cuenta que es lo general y el otro para entender cuál es ese prefijo que da el sentido exacto a la frase. En una palabra, estos textos ayudan a pensar. Esa es la ventaja de este idioma. Este texto, sin embargo, estimado público, está escrito de manera muy simple. Es elegantísimo, el único, te único texto de Kant, que es elegante. Por eso yo aconsejo mucho a ustedes leer qué es la ilustración. Ahí atrás alguien quiere decir algo, ¿sí? El Doctor, una cuestión. No, la complicación de la traducción de alemán al español, ¿qué opinión tiene usted de las obras traducidas de, de, de la crítica de la razón práctica, de la razón pura de Kant? ¿Y cuál es la que usted podría recomendar? ¿Qué traducción podría recomendar Lamento profundamente desilusionar a usted, no he leído a Kant ni una línea en español, por lo tanto no tengo idea de la calidad de las traducciones, pero mi estimado, yo supongo que una buena parte de las traducciones son relativamente buenas, yo no creo en eso que dicen traducir es tradicional, yo no creo eso, yo creo que una buena traducción como yo no creo en escuelas postmodernistas, que cada cultura es impenetrable a la otra, es burradas que están de gran moda, yo no soy partidario de él. Entonces yo creo que una buena, buena traducción también traduce, es decir, nos trae el sentido original que quería dar el autor, tal vez con algunos circunloquios, tal vez con algunas vueltas, pero yo creo que al final se puede notar más que lo que quería decir el autor. Yo no le puedo recomendar, lamentablemente, ningún, pero yo presiento presiento que las obras que han publicado dos grandes editoriales españolas, Gredos y, y Alianza Editorial, yo creo que son traducciones muy serias, muy bien hechas. Todas son traducciones nuevas, hechas ya por filólogos profesionales. Por ejemplo, hay un señor Avellán, mayorcito de mi edad que ha dedicado toda, toda, toda su vida solo a traducir textos del alemán al español más simple y elegante yo creo que hay algunas traducciones de muy buena calidad el texto que yo quería comentar a ustedes el título completo es contestación de la pregunta ¿qué es la ilustración? y eso en, en signos de interrogación y aquí mismo, en la primera frase, estimado público, ya Kant nos da una cierta claridad con una famosa frase. La ilustración es la salida, o sea, la superación del ser humano de su minoría de edad intelectual que él mismo se la ha ganado. O sea, que él mismo es responsable por esa minoría de edad todo lo que yo les estoy diciendo está en una sola frase en alemán, sin frase relativa. Yo he tenido que hacer una frase relativa, porque en español prácticamente no se usan participios activos, sino solamente participios pasivos. Claro que se usan a veces, pero muy poco. Y entonces no es usual el hacer frases o cualquier construcción. Con participios activos. Un participio pasivo es amado y un participio activo es amante. Eso se puede hacer, no se puede hacer en español con todos eh, los verbos. Todavía se puede decir escrito, que es el pasivo, y escribiente, que es el activo. Pero muchas palabras estimado por por ejemplo, beber bebiente, ¿quién dice eso?, o comiente, que es lo más usual en el animal. Entonces, no se pueden utilizar esos participios activos fácilmente, sino que hay que hacer una vuelta, decir, un circunloquio, para explicar el sentido que quiere dar el autor. Entonces, según Kant, nosotros, la mayoría, vivimos en una minoría de edad intelectual. Quiere decir que todavía pensamos como niños, es también algo muy claramente tiene su resabio bíblico, porque el él, él, volverse mayor de edad, estimado público, es abandonar, no físicamente la casa paterna, la casa del padre en paraíso, pero abandonar figurativamente esa casa paterna. Por ejemplo, figurar, prácticamente no se puede hacer el participio activo que sería figurante. ¿Quién usa eso? Muy poca gente. Es como comiente, bebiente, etc. Es muy difícil en español hacer participios activos. Nosotros vivimos en una minoría de edad. Esa minoría de edad de intelectual es una minoría de edad que nosotros mismos nos hemos producido. ¿Y por qué nos hemos producido, estimado público? Porque a nosotros nos gustan algunas cosas importantes que Kant critica severamente. Nos gusta la comodidad, nos gusta la admiración y nos gusta sentir el pesado, la pesada mano de la autoridad. En otras palabras, ¿Por qué no salimos de esa minoría de edad? ¿Por qué no pensamos en forma autónoma, usando nuestra propia razón? ¿Por qué somos cómodos? Nos gustan las opiniones usuales o las opiniones que escuchamos en la universidad. Nos gusta que el profesor nos cuente con detalle, nosotros mismos con seguridad no vamos a leer que es la ilustración esta noche o en la otra noche. En soledad no vamos a hacerlo Sino que basta con las sabias palabras, y lo digo sin ironía, las sabias palabras del profesor, porque así, en comodidad, nos hemos ahorrado eso, tener que sentarnos ante la máquina, buscar eso que aburrido, tener que leer, ay, no, no, no, ¿por qué no un resumen? <risa> o como decía, en un curso similar a este, les voy a contar esta cosa anticantiana que me ha pasado. Yo propuse una bibliografía. En esa época todavía me pidieron que haya controles de lectura. Entonces yo propuse 10 textos. Un chico se notaba que representaba la opinión general, me dijo que era mucho, que eran todos gente que tenía trabajo, que trabajaban durante el día, que eran padres de familia, y toda gente muy sacrificada como siempre. Entonces, ¿qué querían? Una bibliografía cortada, uno solo de los diez textos. Entonces yo dije, este solo. Al día siguiente me dijeron, no es mucho, porque tenemos hijos, no, yo, mi mamá está enferma, mi abuelita está grave, no decimos. Entonces, por favor, que nos indiquen un capítulo con una expresión anticartiana muy interesante, el capítulo troncal de solo el troncal cuando les dije cuál era el capítulo troncal me dijeron que les indique un, un acápite una partecita porque era muy complicado, muy difícil de entender etcétera, entonces yo dije lo mejor es como lo ha hecho el gran Buda una palabra basta <risa> <risa> leyendo una acápite que cosa más aburrida dos páginas. una palabra Om, que incluye la totalidad del universo. ¿Para qué malestar? Filosofía. Perdiendo su tiempo. Cuando pueden repetir una litanía, una, en una liturgia, una palabra sagrada, Om, pueden repetir esa palabra que engloba la totalidad del universo. Entonces, yo siempre que les digo: ¿para qué van a vender ustedes? Que es la ilustración de Kant repitan ustedes oh, que incluye todo el universo y así sabe todo pero siempre hay uno que otro siempre hay uno que otro buen alumno, de esos que alegran el corazón del pobre profesor y esos buenos alumnos van a leer las escasas diez páginas de qué es la ilustración o sea, la ilustración es la salida la superación del hombre de su minoría de edad de la cual el mismo es responsable. Y luego viene la otra frase muy famosa, muy rara en campo, porque son frases muy simples, ese estado de minoría de edad es la imposibilidad del ser humano de servirse de su propio raciocinio. O sea, el ser humano no se sirve de su propio raciocinio sin la dirección de un otro. El ser humano siempre se sirve de su razón, pero espera instrucciones, consejos, o simplemente, lo que suena tan bien aquí en el ámbito andino, la tradición. O sea, la tradición es la que nos muestra cómo debemos entender algo. Entonces Kant lo que quiere, estimado público, él es un antitradicionalista por excelencia, él quiere que nosotros usemos nuestro propio raciocinio sin ayuda de nadie, que aprendamos a utilizarlo nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí en estas primeras líneas, no les voy a leer nada más que esa famosa, estas famosas cinco líneas del comienzo, él dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Sapere aún. Atrévete a usar tu razón. <coughs> él dice, ten la valentía de usar autónomamente tu propio cerebro, tu propia comprensión racional de las cosas. Ese, dice él, es la máxima, o sea, es el dicho de la ilustración. Sapere auto. Ten la valentía de usar autónomamente tu razón. Entonces, estimado público, aquí ya tenemos en estas escasas líneas tenemos el centro y la mejor eh, ilustración, perdón, la mejor definición que se puede dar de la ilustración. Tenemos que usar en forma autónoma nuestra razón, tenemos que superar la minoría de edad intelectual. Y todo eso se consigue en, una, en un sistema antitradicionalista que usa esos tres principios centrales que son los anotados en la pizarra. O sea, reflexionando continuamente, poniendo todo en cuestión, es el principio socrático por excelencia, creyendo que nosotros podemos explicar todo sin autoridades, sin el recurso a autoridades religiosas, metafísicas, etcétera, que es el segundo principio, y el tercero, estimado público, es la tolerancia. Que es uno de los grandes principios liberales de la Ilustración. Hay que tolerar opiniones ajenas porque no hay ninguna garantía de que la nuestra sea la verdad, ¿eh? como no hay esa garantía, entonces tenemos que usar, o digo, tenemos que practicar una gran tolerancia con respecto a opiniones ajenas que pueden ser tan válidas como la nuestra propia. Ahí tienen ustedes en cinco palabras, en cinco líneas, estimado público, el resumen de qué es la ilustración y el mejor ejemplo de esto, que es la propia obra kantiana. Kant en ningún momento, ni siquiera en sus obras sobre la religión dentro de los límites de la razón pura o cualquiera de estas obras igual que santo tomás de aquino sea conoce, de ese gran pensador católico igual que santo tomás de aquino él no acude a instancias religiosas para fundamentar un juicio sino que a él le basta la razón y eso estimado público que hoy nos puede parecer normalísimo Todavía en el siglo XVIII era relativamente raro, y más todavía en Königsberg, al fin del mundo, en esa estepa aburrida y acerca de los lobos y de los osos rusos, donde para la conciencia ilustrada europea, que también era una conciencia llena de prejuicios, también se creía que no había cultura, que es uno de los prejuicios que Kant no ha estudiado. La obra de Kant, estimado público, por lo tanto, pese a mi simpatía, no es una obra que esté por encima de la crítica. En toda la obra kantiana, que es muy amplia, como les decía, no hay una sola crítica a las políticas públicas del Estado prusiano. No hay absolutamente ninguna. No hay una sola crítica a su monarca a Federico II el Grande, y luego al sucesor, a Federico Guillermo II. No hay una sola crítica a los reyes de Prusia. Polonia fue dividida en vida de Kant. Además, por las dudas, Polonia fue dividida tres veces. En la primera no se atrevieron a, a terminar con el país, sino que lo redujeron enormemente. En la segunda dejaron un poquito, en la tercera no quedó absolutamente nada. Las tres particiones de Polonia, que fueron algo que dolió muchísimo a la opinión pública es clarecida. Por ejemplo, en Francia, estas tres particiones no concitaron jamás ninguna reacción del profesor Kant. El profesor Kant jamás criticó a la Iglesia protestante alemana, la Iglesia literaria. no hay una sola línea donde Kant se haya referido a él. Y luego, Kant, estimado público, también, también Creyó, justamente, ¿para qué se iba a preocupar de Polonia o lo que pasaba en Rusia? Porque él tenía la opinión prejuiciosa de los ilustrados europeos de que los pueblos de las periferias, etcétera, eran de segunda clase. ¿Para qué se iba a preocupar por Polonia, por Rusia? Para nada. Él tenía sus ojos fijos en Londres y París. Él recibía sus periódicos de Londres y París. Él no se interesaba por nada más. Entonces, también, estimado público, es una obra que puede ser puesta en duda. Es también una obra cuestionable, como toda obra humana. Entonces, usando el propio principio kantiano, podemos nosotros criticar esas posiciones políticas de Kant muy despectivas, por lo menos indirectamente, de muchos pueblos de la tierra. Permítanme pasar a otra parte de esta pequeña obra que es la ilustración porque es muy interesante cómo él explica los prejuicios, esos prejuicios que ya les he mencionado, la comodidad, ¿no? nosotros somos cómodos, nosotros todos sabemos que el tiempo es irreversible, ¿no es cierto? ¿O creen ustedes que el tiempo es reversible? Porque hay teorías que dicen que el tiempo es. Uno es el tiempo objetivo que pasa afuera y otro es el tiempo interno. Hoy en día hay teorías también que dicen que el tiempo no existe, que son imaginaciones. En fin, los postmodernistas en eso han tenido una fantasía increíble para. También muy sanamente para criticar todo lo imaginario. Pero en el fondo, ¿por qué ustedes o la juventud no leen? porque tienen una opinión muy sabia de lo que es el tiempo. Y entonces todos ustedes creen que hay que ahorrar tiempo, que no hay que perder el tiempo. ¿No es cierto? Si se podría evitar las aburridísimas sí. clases de mansilla, lo harían. Seguramente vienen aquí porque entre 3 y 6 no tienen otra cosa. En sí. Sí, <risa> perder el tiempo afuera que no tengo otra cosa, mejor por lo menos estoy ahí, me divierto un poco. <risa> Esto lo ha visto Kant, el estimado público, y él dice que la comodidad es un asunto estrictamente racional. O sea, no es algo irracional, es decir, por comodidad, haciendo la traducción por comunidad acepto lo que dice el profesor, o la opinión de mis padres, o la opinión del barrio, la opinión barrial, que sí es muy importante. ¿Por qué la acepto? Porque buscar la alternativa significaría una enorme pérdida de tiempo para mí. Y por lo tanto, yo que conozco el valor del tiempo, yo trato de evitar toda pérdida insulsa, o sea, sin gracia, de tiempo. Y una pérdida insulsa es evidentemente buscar años de años una respuesta que tampoco va a ser satisfactoria Entonces, la comodidad es un argumento serio. No es un argumento para tomarlo a la ligera. Kant, estimado público, en el segundo párrafo de la obra se dedica directamente a estudiar este problema de la comodidad. ¿Por qué? Por comodidad... Adoptamos las ideas tradicionales, los prejuicios del momento. El otro argumento es la admiración que sentimos por las autoridades, por la tradición, una admiración sana. Nadie puede vivir, conozco pocas personas que viven criticando todo. La mayoría tienen puntos de vista relativamente razonables sobre algunas cosas. ¿Y por qué no acoplarse a esas opiniones? ¿Por qué no admirar a esa gente que ya ha pensado y que ya ha encontrado alguna solución? O, por ejemplo, aquí para usar un símil kantiano, ¿para qué no admirar a Newton si Newton ya se esforzó toda su vida y nos ha dejado la ley de la gravitación universal? Entonces, mejor no más admirar. En esa época, todavía en el siglo XVIII, había, y justamente en Prusia, el derecho divino de los reyes. En la época de Kant no hubo parlamento, no había partidos políticos y jamás hubo elecciones. Jamás Kant pidió ni elecciones, ni partidos, ni parlamento. Kant, estimado público, creía también que el Estado absoluto, como lo creyó Hegel después, que vamos a verlo en la próxima sesión también Kant creyó estimado público que el estado de Prusia simplemente porque era un estado más o menos respetuoso del estado de derecho o sea de las propias leyes él creyó que eso ya era algo muy bueno y entonces él no criticó entonces él es un ejemplo de esa admiración indirecta que él critica aquí por ejemplo él. Se refiere a los médicos, a la admiración y confianza que les tenemos a los médicos, porque no tenemos ni el tiempo ni las posibilidades de poner en cuestión una opinión médica. Si, por ejemplo, a uno de ustedes, el médico, <coughs> le receta hacerse el examen de sangre X y Z, en el 99% de los casos, ustedes mansamente van a ir a ese análisis, no van a decir, hay que poner en duda, Mancilla habla tanto del cuestionamiento permanente. Aquí pongo en cuestionamiento lo que me ha ordenado este médico. Sigo a Mancilla, pongo en cuestionamiento y trato de investigar. Entonces me pongo a estudiar medicina a ver si el examen de X y Z que me ha propuesto el médico tiene o no razón de ser. Si tiene razón de ser, después de todo mi estudio, entonces voy a estudiar. Pero si no, no muere. Entonces, evidentemente. Por ahí esa muerte ya no. Exacto. E ese es el objeto de Kant. Entonces, estimó público algo de admiración es comprensible ante el saber ajeno. Es comprensible. Y si ese saber ajeno va unido al prestigio que antes tenían los gobernantes, las monarquías, etc., entonces es normal que nosotros sintamos una admiración muy grande ante eso y nosotros adoptemos como propias eh, las ideas, los puntos de vista, los valores de orientación de las autoridades. Pero él dice que hay que tratar de evitar eso. Y el otro es el factor del miedo. Las autoridades generalmente tienen policías, tribunales, cosas que hoy funcionan aquí muy mal, pero hay que reconocer una cosa, pese a todo, en Prusia, pese a que era un estado absolutista, la policía, los juzgados, esas cosas funcionaban con enorme severidad y rapidez. Entonces, era peligrosísimo, estimado público, el poner en duda esas instituciones. Entonces, era normal que uno sintiese una mezcla de comodidad, admiración y miedo ante opiniones ya establecidas, ante verdades que ya habían sido emitidas como tales. Entonces, ante eso, dice Kant, se necesita valor, se necesita audacia. Sapere aude significa tener el valor de servirte de tu propia inteligencia. Se necesita valor, no es una cosa simple y fácil. Con esto, Este estimado, perdón, aquí. Sí. ¿Cuál es el grado de confianza que tenía Kant en sus contemporáneos y en los pensadores anteriores a él? poca, pero alguna confianza tenía, evidentemente, por ejemplo, siempre se refirió al... En el racionalismo había dos figuras descollantes en Europa, Descartes y Leibniz, y él se refirió las pocas veces, las poquísimas que él menciona a otro pensador, él se refirió muy bien a De Am Kant como todos los grandes pensadores es el mismo caso estimado público de Hegel a quienes vamos a ver en las próximas sesiones eh, son gente muy convencida de sí mismos y por lo tanto no es gente que admita quiénes los han inspirado más bien hay que agradecerle a Kant que él explícitamente ha mencionado a Borso como uno de sus grandes inspiradores para la crítica de la razón práctica hay que reconocer que ahí Realmente ha reconocido. Pero en general, yo diría que tenía alguna, algún respeto muy grande por investigadores de ciencias naturales y afines. Por ejemplo, su gran héroe siempre fue Isaac Newton. ¿no? El hombre que en forma racional nos presenta la ley de la gravitación universal y otras en forma pensada y razonada, de modo que nosotros mismos podemos reconstruir el pensamiento de Newton. La ley de la gravitación universal es la conclusión lógica de una serie de premisas e inferencias que hace Newton. Y nosotros podemos seguir eso pasito a pasito y podemos comprobar si Newton se equivocó o no. Y eso le gustó mucho a Kant. En eso tenía él algún respeto. Pero por lo demás, Kant menciona a muy pocos pensadores. Es lo usual en el campo de los intelectuales. Yo, pudiendo equivocarme fácilmente, me atrevería a decir que ustedes también no van a reconocer mucho a los que los han influido, sino que ustedes van a presentar algo como si fuese una cosecha propia. Eso hacemos los humanos con mucha facilidad este modo público seguiremos rápidamente <coughs> Kant ha insistido este modo público en algo que yo también en una banalidad eh, que yo también insisto aquí ilustración viene curiosamente de luz ilustración es una forma de luz ilustrar significa llevar irradiar luz ¿Ya? Entonces, él ha mencionado la necesidad de eliminar todas las constricciones, que son las limitaciones, para que uno piense en forma más o menos autónoma y libre. Porque las constricciones que las tradiciones nos han puesto, las autoridades, nuestro propio, nuestra propia dimensión de los prejuicios son obstáculos para pensar libremente entonces lo que nosotros tenemos que hacer estimado público es usar hasta el fondo y sin miedo la razón para llegar a resultados y esa razón y aquí viene un elemento central de la ilustración dice eh, también destacado claramente por Kant estimado público eso se logra solamente mediante un proceso de discusión pública durante siglos o milenios el saber ha sido algo exotérico o sea algo para iniciados algo que se por ejemplo se transmitía de maestro a alumno en círculos muy cerrados y sin discusión porque se suponía que la verdad que el maestro transmite tiene que ser fielmente seguida por los alumnos pero que no tiene que ser a su vez puesta en duda a ver piensen ustedes en Jesucristo que Jesucristo nos hubiera dicho a los apóstoles aquí está mi verdad pero cada uno de ustedes interpreta como quiere discútela a ver tú Pedro pone en duda de que yo te estoy nombrando jefe de la Iglesia que yo estoy diciendo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que antes en la tierra será atado en el cielo. Eso te digo yo, Pedro, pero ponlo en duda inmediatamente. No, pues, no existe. Entonces también Buda, el más noble el más humano de estos predicadores, y todos ellos, estimado público, no querían una discusión pública de los propios elementos básicos de sus teorías. Y la única manera de probar si algo tiene sustancia para el futuro, según Kant, es la discusión pública. Por eso él es uno de los primeros pensadores en publicar en las pocas revistas que hay, e inmediatamente cuando concluye un trabajo lo publica, hasta el fin de su vida, él se dedica además cuidadosamente a cuidar las ediciones de sus obras. Porque él cree en el valor de la discusión pública, no en el valor de una transmisión esotérica de pensamientos solamente entre discípulos y alumnos en círculos muy cerrados de iniciados. Entonces, permítanme que lea un pequeño extracto de un comentador de Kant, de Otfried quien dice: es la razón. La que, la que ilumina a Kant como si fuese un espíritu emprendedor un espíritu, es un impulso un impulso descubridor explorador del ser humano que cuestiona jerarquías, disciplinas dogmas, autoridades, métodos anteriores o sea, algo que pone en duda todo lo que se ha hecho anteriormente y esto tiene que ser en medio de un debate permanente. Nada de cosas como les decía, esotéricas. Siempre hay que establecer hipótesis provisionales para que sean puestas en duda a su vez posteriormente. Es por ello, estimado público, que Karl Popper es, menciona, por ejemplo, en la Sociedad Abierta y, los, y sus enemigos, menciona muy positivamente a Kant y él se declara kantiano porque el método de Popper trial and error o sea, ensayar y equivocarse ese método es el que ha propuesto Kant o sea poner en duda repito, dogmas, disciplinas jerarquías en una discusión pública y establecer hipótesis provisionales que a su vez también sean puestas en duda no podemos pretender por lo tanto en, sobre todo en este campo social político eh, certidumbres definitivas sino solamente conjeturas hipótesis que pueden y deben ser criticadas a su vez para todo eso se necesita una atmósfera de esclarecimiento que en líneas ideales Kant la define así. Tiene que haber libertad de pensamiento, y libertad de cátedra, o sea, de enseñanza. Tiene que haber respeto a la pluralidad de opiniones, sobre todo a las ajenas, o sea, una visión positiva de la diversidad cultural contra ese lema católico que ya les he mencionado, y al mismo tiempo algo que él no sigue. Algo que él ha practicado rarísima vez, solamente en esta obra, que es la claridad cartesiana del lenguaje expositivo, que sería una muestra de respeto al lector. Eso el propio Kant no lo ha practicado, es un idioma extremadamente complicado el que usa. Curiosamente, al contrario de otros pensadores, ese idioma se va simplificando con el tiempo en cambio en otros pensadores como Kant se va complicando el estilo expositivo aquí se va simplificando en lo que falta, estimado público permítanme ustedes que pasen a la idea de Kant sobre la historia universal, que es otra de las obras últimas de él es una obra muy cortita también recomiendo la lectura no es tan interesante como que es la ilustración, no está tan bien escrita. Pero de todas maneras, perdón, escuchar el señor qué consistía el cosmopolitismo para Kant? Bueno, antes de acá la sesión, sí, sí, sí. Es lo contrario de la idea nacionalista, regionalista. Es lo contrario de la idea de creer que uno nace en el centro del mundo. O sea, para Kant, el único centro de lucha el cosmos. O sea, el filósofo por excelencia es aquel que no tiene o nota importancia a raíces eh, nacionales, eh, personales, etc. Sino es aquel que se siente hermano de otro ser pensante. Él tiene una obra muy interesante que se llama Hacia la Paz Perpetua. Por razones de tiempo la vamos a ver yo creo, en la próxima sesión, no es tan interesante como el título la entender, no es tan interesante. Lo más interesante es esta, que es la ilustración. Pero de todas maneras, en la paz perpetua, él no se refiere patrióticamente a ningún país concreto. Él no defiende a Prusia. Él ni, ni siquiera menciona la existencia de países concretos, sino que él cosmopolíticamente, o sea, universalmente, él cree que el ser racional, ilustrado, es un ciudadano del mundo, como querían los estoicos hace 2.300 años. En lugar de decir, yo estoy orgulloso porque soy ciudadano de Atenas, yo cumplo con mi servicio militar obligatorio, si es necesario muero por Atenas, doy mi sangre, etcétera, etcétera, él creía como los estoicos que lo diré en plural para impresionar a ustedes, que nosotros los intelectuales pertenecemos al mundo entero que no tenemos que tener ninguna lealtad concreta con ningún estado, con ningún país sino que nuestra lealtad es sólo con la razón y con el bienestar del mundo y no con casos concretos, eso es el cosmopolitismo, cosmos en griego es simplemente el mundo en lugar de designar una Patria determinada. Permítanme a toda velocidad la idea de la... Perdón, esta obra, cuyo título en español es Idea para una historia universal con intención cosmopolita. Ahí está justamente en el título está la obra. ¿Cuál es el punto de partida de esta obra? Kant nos dice, la naturaleza intenta el perfeccionamiento permanente del hombre. Si es que el hombre se sirve permanentemente de la razón y deja de lado los instintos y los sentimientos. Es claramente, estimado público, una teoría racionalista. Es una teoría que claramente está en contra de la santidad de los instintos, de los sentimientos, de las emociones. Kant era un hombre sin emociones, era un hombre muy frío. Eso es lo poco que se sabe de su vida personal. Él nunca se casó, nunca se enamoró, él nunca tuvo un discípulo preferido, nunca tuvo relaciones homosexuales, nada de eso, nada que tenga que ver con el mundo de esos instintos que para él eran instintos. Este, Perdón. No sé, no sé, yo ahí tengo mis Yo creo que el ser humano no puede prescindir de los otros, tenemos que vivir en sociedad. Yo creo que no podemos orgullosamente decir que me importa el resto de la humanidad, yo tengo razón, yo soy el mejor, yo soy el más inteligente. No, no, no, yo creo que no es así. Que más bien el hombre inteligente es aquel que tiene nexos fructíferos con otras personas que siempre se puede dar, no está tampoco algo tan imposible. Él dice, estimado público, el punto de partida para esa sociedad cosmopolita universal, el punto de partida es la naturaleza misma intenta el perfeccionamiento permanente del ser humano si éste se sirve sin cesar de la razón y deja de lado los instintos. <coughs> La naturaleza le presenta al hombre problemas. La historia, esto es una cosa muy realista. Con esto vamos a terminar esta sesión, porque es una, es una frase además que él, otra vez un juego de palabras que no se lo puede traducir. En alemán la paz es Eintracht, y la discusión, el debate, la pelea, la Pugna es Zitra, que suenan muy, muy similares. Y él dice el ser humano lo que quiere es la paz, quiere la tranquilidad. El ser humano no quiere problemas, el ser humano quiere evitar conflictos. La naturaleza que es más sabia que el ser humano le manda conflictos. Le manda lo contrario a la concordia, le manda la discordia. Entonces, les leeré la frase en alemán, el hombre quiere tranquilidad, entendimiento, concordia. Pero la naturaleza más inteligente, que sabe lo que le sienta mejor al ser humano, le manda la discordia, la pugna, la pelea incesante. Y el ser humano aprende justamente de solucionar problemas, solucionar discordias. Si viviéramos solamente con la paz perpetua, si viviéramos solamente en un ambiente de concordia permanente, nosotros nos hubiéramos quedado en etapas muy anteriores del desarrollo humano. Entonces, nosotros necesitamos problemas para crecer. Nuestro entendimiento necesita problemas para ejercitarse, resolver problemas. No sé qué les parece a ustedes esto. La popularidad de los juegos, como por ejemplo acertijos de palabras, palabras cruzadas y otras cosas, tienen que ver con esto que ha dicho Kant, la naturaleza sabe mejor lo que le corresponde al ser humano y el ser humano crece intelectualmente si continuamente anda resolviendo problemas. Existen poquísimas alusiones, estimado público de que haya hecho Kant sobre su vida intelectual privada. O sea, no sabemos cómo ha sido su vida privada. Él no tuvo ni siquiera un favorito, ni siquiera eh, un amigo así, con el cual compartir las horas de la noche. Nada, de nada, de nada. Un espíritu solitario. Pero, a mediodía, Kant recibía gente. Siempre más de tres y menos de cinco Sí, ese era el número ideal de él, y los invitaba a almorzar. Como no tenía muchos gastos, él tenía, no más, un ingreso agradable, y en ese almuerzo estaba prohibido hablar de la obra de Kant. Estaba prohibido. Había que hablar de temas generales. Y sobre todo lo que más apreciaba Kant es cuando sus comensales le hacían problemas. Eso es lo que más le gusta porque así él mismo crecía intelectualmente. O sea, le gustaba resolver problemas ajenos. Él nunca se refirió a su vida íntima, nunca. Por lo tanto, no sabemos cómo era su vida íntima. Pero sabemos que a él le gustaba solucionar problemas de los otros. Por ejemplo, alguien que le contaba, a mi mujer me ha sido infiel, etcétera, etcétera. Entonces Kant le desarrollaba una extra para que el hombre siga, lo cual realmente es de agradecer que un gran pensador desarrolle o despliegue una pequeña estrategia para el comensal que ha sido engañado obviamente por el adulterio de la esposa. Entonces, Kant estimado publicó estas ideas sobre la eh, historia universal que se va acercando a una idea cosmopolita. <coughs> La idea de que hay que servirse continuamente del propio, de la propia razón son ideas que él seguramente las ha practicado personalmente en la vida cotidiana. Durante el almuerzo era una persona extraordinariamente sociable, aunque a las 3.00 00 de la tarde los echaba todos afuera sin ningún miramiento lo cual me parece una conjunción interesante entre sociabilidad y tiempo destinado al trabajo, que es también mi consejo para que ustedes lo practiquen. Hasta aquí llegamos con Kant, nos falta todavía Hacia la paz perpetua y dos pequeñas obras de los últimos años.